Hoy es un nuevo día con nuevos e importantes proyectos. El primero es encuadernar nuestra presentación de hoy. De manera que sea de apertura completa sobre el escritorio, fácil de leer y escribir para dejar una buena impresión. Entonces déjenos presentarle a V-Paper. Simplemente ábralo y colóquelo en cualquier impresora, imprima y encuaderne después con cualquier tipo de sistema de encuadernación. Ahora tiene una presentación plana preparada para firmar en un solo instante, sin dedicarle tiempo. También reduce el consumo de papel hasta un 33%. V-Paper es la solución blanca y ecológica, plana y fácil de usar, que puede combinarse con cualquier sistema de encuadernación para producir fantásticas y profesionales presentaciones planas en un instante. V-Paper hace que los documentos sean fáciles de leer y de Dejará impresionado a todos con su profesionalidad. Y lo mejor es que es tan simple que ya no necesitará a nadie para que le prepare un documento profesional y plano. V-Paper es una ingeniosa invención que deja una impresión duradera. V-Paper. Lectura y escritura plana más fáciles.